Tu amor no es verdadero. Nadie destruye lo que quiere. No se trata de querer tenerlo a tu lado. Se trata de que él quiera estar a la par tuya, sin que tú solo tengas que pedir. Una relación verdadera debe ser recíproca. En otras palabras, así como das, debes recibir, y así como recibes, debes dar. Si tienes que pedir para recibir de lo mismo que tú das de manera espontánea, entonces algo no está funcionando. Además, no se puede forzar a alguien a que esté contigo si él quiere ir a tu lado por su propia cuenta, entonces que lo haga. Claro está que no se puede exigir lo que no se da si tú consideras que siempre le apoyas, que te mantienes con él sin importar lo que pase. Si él puede contar contigo en las buenas y las malas, entonces el sitio donde debería ir es a tu lado. Y si no lo está, utiliza tus propias palabras habla con él y averigüen entre ambos como pareja una forma de solventar esa situación lo peor que un hombre puede hacer es despertar amor en una mujer a la que no pretende amar por triste que parezca hay hombres que se valen de esto para establecer contacto con las mujeres ya que no conocen ninguna otra forma de hacerlo creando durante un periodo muy corto de tiempo, la ilusión de un mundo perfecto. Son detallistas románticos dedicados, pero como tal, no sienten lo que sus palabras y actos demuestran y terminan perdiendo el interés y dañando a la mujer que sí los ama. Hacer esto puede ser muy doloroso para la mujer, es algo que se debe evitar a toda costa. Si vas a ser el novio perfecto solamente por unos meses para estar entretenido, entonces dile la verdad. Ella verá si le agrada la idea o no. Pero no permitas que se enamore de ti una mujer a la que no piensas amar. Las mujeres son más emocionales que los hombres y es deber del hombre cuidar esos sentimientos. No busques a quien resuelva tus problemas. Busca a uno que no te deje enfrentarlos solo. Este es un error muy común. Nos enfocamos en buscar personas que hagan las cosas por nosotros, que nos faciliten la vida sin darnos cuenta que esto es dañino dentro de una relación. No se le puede poner toda la presión encima a una sola persona. Se supone que la pareja está para ayudarse mutuamente a conseguir el éxito no para que uno sea el esclavo del otro sin razón alguna. Siempre debemos tener en cuenta que depender de alguien para cualquier cosa no se inutiliza y llegamos a un punto en el que llegamos a sentirnos completamente cómodos dejándole el trabajo a alguien más. Pero el día en que esta persona falte, comenzará la tortura ya que no podremos volvernos de nuestra cuenta propia y siempre necesitaremos a alguien que nos socorra y eso no debe suceder jamás. Existe una gran diferencia entre amar y querer gustar. Cuando una flor te gusta o la quieres, simplemente la arrancas y te la llevas a tu casa. La colocas en un jarrón con agua y ves cómo se marchita antes de los 10 días. Pero cuando amas a esa flor, la dejas en el suelo, la riegas, la ves crecer, la proteges y disfrutas de su belleza cada día durante el tiempo indefinido. Eso es algo que muchas personas no comprenden y aún peor cometen esa equivocación con otras personas. El amor no destruye, el amor construye, el amor se trata de protección, de cuidado que a uno mismo por esa persona especial. El amor no miente, el amor no traiciona, el amor no coloca sus necesidades antes que las de la otra persona, todo lo contrario, cuando se ama de verdad. Prácticamente se respira para apoyar a ese ser amado, para estar a su lado durante todo el camino que el destino le tengas este deparado, sin importar si es un mes o una eternidad. El hecho de querer estar con alguien no significa que le debas de mentir para lograr tu cometido. Si quieres pasar tiempo con alguien, basta con invitarla a una salida tranquila, preferiblemente de día, a tomar un café o a comer alguna merienda en la tarde. Intenta crear alguna especie de vínculo entre ambos que haga posible una segunda salida. Sé honesto desde el principio y vayan trabajando desde ahí. No confundas las cosas y aclara tu mente antes de establecer el contacto. Muchas veces, por no saber lo que queremos, nos apresuramos y tomamos decisiones equivocadas, las cuales pueden ser perjudiciales para la otra persona. No te desprisas, haz las cosas con calma, piensa bien lo que quieres y busca exactamente eso. Nadie se esfuerza en ser la pareja perfecta si no quiere un futuro en conjunto. Mantén siempre la calma, trata de solucionar los problemas de la forma más sana. Si surge algún inconveniente, acércate a tu pareja y dile claramente y sin falta el respeto qué es lo que a tu parecer salió mal. Escuche sus respuestas y lleguen a un acuerdo que les funcione a ambos. Si eres un hombre no salgas a emborracharte y si eres una mujer no le pides consejos a tus amigas solteras e inestables. Recuerda que en la relación de pareja las únicas opiniones que importan son las de esta pareja. Ningún consejo de amigo o amiga importa, solo importa lo que esas dos personas opinen. No metas a terceros dentro de esas discusiones. Trata el tema con mucho cuidado, respeto y sin dañar u ofender a la otra persona que amas. Recuerda que hacer las cosas por venganza no es amor. Si en realidad amas a una persona, podrás darte cuenta de lo que aquí se describe, ya que lo debes haber sentido. O lo están sintiendo en este momento, y si no lo sientes, entonces no te rindas. No pierdas la esperanza, ya que las cosas más hermosas de la vida suelen suceder cuando menos uno se las espera. Gracias, Marco. Evidentemente, esta reflexión va sonando más que todo desde ese rencor, desde ese sentimiento de odio, de rechazo, de repulsión, que una persona nos puede dar. A ver, yo en repetidas ocasiones les he hablado de lo malo que está actuar de esa manera tan baja, o igualarse y tenerle una especie de rencor a esa persona, ...que tenemos al lado, por así decirlo. Esa persona que nos ha fallado, que nos ha dañado... ...sí. A ese ser tan bajo y repugnante que nos ha dañado, nos ha engañado. Es así, es verdad. Pero, no está bien tampoco llegar a ese punto, darle tanta importancia a una persona que simplemente no nos presta atención... Una persona que no nos ama, que nos destruye, que nos deja caer bastante bajo. Tenemos que actuar de manera diferente. Tenemos que afrontar el problema de raíz y simplemente desechar a esa persona que no nos quiere. A esa persona que tanto daño nos está ocasionando. A ese ser tan bajo que cree que por ser guapo o guapa nos va a tener amarrados para el resto de nuestra vida. Amigos, nosotros merecemos todo lo bonito de este mundo. No esperemos que pase lo impensable. Que pase por nosotros lo que nosotros no queremos, valga la redundancia. Al contrario, prosigamos, subamos los ánimos y desechemos a esa persona que no nos valora, que no nos quiere, que no nos espera en casa con los brazos abiertos para preguntarnos cómo nos fue en nuestro día es cuestión de valorar y valorarnos no esperemos menos de nadie y si vas a esperar menos simplemente vete de ahí esa persona no te merece no merece tu amor no merece tu sonrisa tu vida yo soy ricardo niño y yo me despido hasta la próxima y que dios te bendiga muchas gracias por haber llegado hasta este punto del video